Uy, y no veo agua por ningún lado Uy Eso, no joda Tú a mí no me vas a explotar Uy, este sí me puede explotar la vida entera Les tengo un asco horrible Tienes que acercárteles con un escudo Y apuntándolo para que mismo se mate Y cuando llegues, pum Pum, listo Listo, verga a ver qué me dio. Dos. Dos flechas. Ahí arriba hay una araña. Me interesa. Y vamos a, a bajar, será. Aunque okay. voy a hacerme aquí una mesa de crafteo. A ver, se hizo. No. Ok, ahora sí se hizo. Voy a hacerme un horno. Y voy a tratar de hacerme la armadura de una vez. Porque podemos morir, chicos. No quiero morir todavía. <risa> ya tenemos suficiente carbón, hierro. Y vamos a ir limpiando el hierro que queda por acá. Porque no queda hierro. Yo vine hacia acá. A ver. Uh, eso es un enderman. Ya sé cómo matarlos, así que no le tengo miedo. Eh, no, igual no lo miren a los ojos y ya. Ya ya vale verga el Enderman. Tenemos mucho hierro. La avaricia me va a terminar matando porque yo quiero seguir bajando. Y tengo mucho hierro encima. Que perfectamente podría volver a casa, dejar el hierro y volver a bajar. Pero... Yo soy muy arriesgado Ya, los que me han visto en los directos me conocen Conocen lo loco que estoy A ver, ya, ya tengo suficiente hierro por aquí No, voy a subir para allá Ok Ok, Mackey, 6 Ok Vamos a revisar por aquí Mira, slimes Genial esto es por las cuerdas. Vamos a agarrar este, este, este carbón. No cae de, no cae mal. No cae mal un poquito de carbón en tu vida. Porque el carbón simboliza. <risa> Ay, Dios. En, los, en las caricaturas que veía yo de pequeño el carbón simbolizaba pobreza. <risa> y sí, ¿eh? <risa> Solo tengo carbón... Para darte mi reina... A ver... Eh, y más hierro... Muchísimo hierro... Eso es bueno... Porque de picos de hierro y armaduras no nos van a faltar... Tengo que ver cuánto... Cuánta vida me dejó el pinche... Ah, no, no, no... El escudo está perfecto... Y vamos a comer... Nunca nos quedemos con hambre... Porque de verdad Podemos morir a la verga. Vamos a ir fabricándonos el escudo Perfectamente Ay Dios A ver, uno Listo Dos A ver, ya me hice el casco Porque no me lo pongo? Ahí está lo Estoy dando para ponerlo rápido Y no se quiere poner rápido A ver Ahí listo Perfecto Ya tengo la pechera y el casco Estamos listísimos eh, A ver Ya tengo para hacerme creo que los pantalones Sí Uh, y los zapatos son cuatro Los zapatos A ver mm. Estamos casi listos Tenemos dos Tres Faltaría uno Voy a poner a cocinar No, no, no, ya Con los zapatos nos vamos a la madre Los zapatos de hierro Que incómodo debe ser tener unos, Ponerse unos zapatos de hierro No mames A ver ya tenemos para los zapatos. Ah, ya, ya, ya, ya, ya sé. Ya sé qué vamos a hacer. Con lo que quede. Con esos tres. Vamos a hacer un tobito. Por si nos encontramos. Agüita. Vamos a poner los zapatos. No se pusieron los zapatos. Genial, ahora sí. Listo. Ya con esto estamos ready. Estamos fino, fino. Vamos a hacer el, el tobo. <ríe> no sé cómo le digan en su país. Creo que creo que en otros países dice eh, cubeta. Sí, cubeta, cubeta, cubeta. No tengo hacha por el momento, pero no nos vamos a preocupar por eso. Me voy a preocupar por hacer la madera, ¿verdad? Debí traerme más madera, weón. Porque iba a ser unas escaleras. Para poder volver a subir. Pero ya que vamos a lo clásico. Uy, uy, uy, uy. Prefiero bajar así. Y no me arriesgue que vaya a caer en la lava. Perfecto. Más hierro. Vamos a llevarnos. Porque el hierro. O sea, para hacer un yunque. Se necesita también hierro. Un yunque es demasiado bueno. Porque puedes reparar las cosas. Por ejemplo, si te sale una espada con un buen encantamiento, eh, puedes repararla y no perderla. para allá, vaya, vaya, va! Ya va, ya va. Ajá, ahora sí. No, ya va, ya va. No explote, señor. No explote, señor, no se estrese. Porque se es estresa mi niño. Eh, eh, menos mal, no me puse el escudo a tiempo. Uh, la azul. Eso es perfecto porque cuando tengamos diamantes, llega la pinche mesa de encantamiento. Vamos a... A encantar cositas. Ouch, Me partí la espalda aquí. Ok, estamos en la altura 19. Ya bajando un poquito más se encuentra diamantes. Yo creo que vamos a encontrar diamantes ya. ¡Uh! ¡Sí! <coughs> Perfecto. Vamos a poner la cubeta y agarrar un poquito de agua Porque a ver, Vamos a poner esto para allá Esto para allá Vamos a ordenar esto aquí Esto para acá Esto para acá Ponemos aquí Sí, vamos a organizarnos Porque a la hora de una emergencia Tener todo a mano Ok, la carne aquí Ok, la cubeta Deberíamos de ponerla Aquí Y la antorcha aquí Esto aquí Esto aquí Listo Perfecto Agarramos un poquito de agua porque no me dejas agarrar? Ay Se quemó el coronavirus <ríe> Se quemó el coronavirus Quiero agarrar agua Listo Y agarré agüita Perfecto Quiero ver qué hay más allá si no vamos al lado contrario, si vemos que esto sigue subiendo Si sí, esto sigue subiendo, vamos al lado contrario que va bajando Si caemos en la lava Miren, yo hacía algo muy estúpido En todos mis directos pasaba Siempre que había lava Y caía yo en ella por accidente Me desesperaba todo y en vez de echarme la cubeta encima Me moría como un pendejo Pero ya ya tengo ya entrenamiento, he jugado demasiado y he aprendido ya a jugar ya. Y ya no hay que preocuparse. Ya no entro en pánico cuando la lava. Cuando la lava me me. me, me jode. A ver. picamos aquí, subo, subo, Echo más agua aquí. Es mejor echar agua que la lava nos. nos biorre. Ok, listo. ¡Ay! Casi la toco ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! Míreme, aquí Ya me he hecho agüita Y listo En otras circunstanci cir circunstancias Yo me hubiera desesperado Y hubiera muerto Pero no Este no es el caso J.M. ya aprendió a jugar a ¿Ver? Ahí había un hueco